Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ahora andamos en un pueblo que vio nacer a todas nuestras raíces. A todas nuestras anteriores bueno, generaciones, a de nuestras generaciones, de nuestra familia. Nuestra familia. Ajá, exacto. Más específicos a nuestros abuelos paternos, Mario. Exacto. Y es un pueblito, la verdad, ya está muy bonito. Sí, Mario. Siempre ha estado bonito, pero lo han mejorado conforme va pasando el tiempo. Sí, de mejorado, hecho, mejorado, las calles o sea, están súper rectas Mario, súper planitas súper bonitas sí. y de hecho no hay empedrado como lo ves en Vallarta Mario, eso me sorprende mucho y pues hay que decirles el nombre del pueblo, se llama Esclavacán ah. de los Membrillos se encuentra a 40 minutos de Guadalajara, Jalisco, rumbo a la carretera Chapala, estamos sí. a un lado de Chapala incluso está aquí brincando, sí, el, brincando el cerro está el lago de Chapala que es muy famoso, que en el siguiente video probablemente lo vean Mario Exacto. para que nos vayan está a está muy cerca estamos muy cerquita, muchas y... personas se preguntarán Mario, ¿por qué Esclavacán de los Membrillos? Siempre simplemente porque aquí se da mucho el membrillo. El membrillo podría ser una verdura, Mario. O verdura o, qué, Muy o fruta. Muy parecida al chayote, creo. Pues bueno, es, es que tiene, es, puede ser verdura o no, ahí, La para, verdad, los que, no sé. ahí para los ah, que son de Eslovacán, no díganos, si ten, tenemos ahí suscriptores de aquí, de esta zona, díganos si el, me, el membrillo es verdura o fruta, porque uh -huh. se nos hace raro porque es dulce también. Po, sí, exacto. Incluso hacen cajetas. Hacen de todo, Mario. Hacen de todo. Ahorita no, no es temporada de membrillos, no. es hasta en julio ajá exacto y madre. las fiestas de aquí son el, en julio también son el 25 de julio de hecho también festival de membrillo aparte de las fiestas que son las fiestas patronales de aquí de la iglesia muéstrales un poquito de lo que es la plaza para sí, que, porque igual se enfadan de ver mucho nuestras caras y miren ahorita estamos aquí enfrente de la presidencia pero lo que acabo de ver algo nuevo aquí en este pueblito son estos ven mira enséñales estas cosas a ver si alcanzamos a grabarles algo ah oh no se fue se desvió el mini taxis pero el motito Ajá, Eso exacto. es nuevo aquí, yo no lo había mirado Como pueden ver aquí, lo que son las calles de aquí de Ixloacán de los Membríos Son bastante solitarias Mario, la verdad son muy poquitos los habitantes los que hay aquí Desconozco la cantidad, pero aquí como pueden ver casi no hay nadie Sí, Mario. es un pueblo pequeño la verdad, pero este, como que la gente de aquí vive en Guadalajara Porque de cerca se van y se vienen el fin oh, de semana mucha aquí. gente también puede venir de Estados Unidos, nomás vienen en vacaciones, temporada de vacaciones sí, Ahí está es. la plaza principal que es Ixloacán. Todo eso, les vamos a explicar por qué está libre. Simplemente porque aquí en julio, como ya lo comentó Mario, hacen las piezas y montan un escenario súper grande para artistas. También aquí se encuentra lo que es la iglesia. aquí enfrente está la iglesia, es una iglesia muy bonita, pero está lamentablemente cerrada. Oh, vamos a, vamos no. a ver si podemos entrar. No cerraron la puerta, yo quería entrar para que ustedes vieran. Es que dijeron ahí vienen, ahí vienen los demonios, hay que cerrar la puerta. <risa> el Pablo, que nos atropellan porque no estás en tu ciudad, pobre. No estás en tu rancho. Dijeron por ahí. Pues miren, aquí está la iglesia. Además, no vamos a poder entrar porque no, no se puede solo miren también está bonita mario esa cruz Mira Mario, eso es lo que les comentaba Sí, como pueden ver, miren el carrito Esto es nuevo, fíjate ¿Cuánto cobran? 10 pesos la vuelta Diez pesos Ah, la vuelta. pues ¿la damos? Hay que dar una vuelta sí. ¿Está ¿Y disponible? Sí, está disponible, no, ¿Sí? hay que darla bueno, Vamos, vamos eh, Nos de un tour Así que vamos Fíjate, vamos. Está, está económico, Bowl. 10 pesos 10 pesos Muy barato, la verdad fíjate, fíjate, esto, los camiones? esto es nuevo, ¿eh, jefe? ¿O ya tienen tiempo? Eh, no, ya tienen tiempo ¿Ya, ¿Ya tienen de... tiempo? Como cuántos años? Porque tiene alrededor de 9 años aquí en este lugar. Entonces ya tengo mucho que no vengo yo a ese pueblo. tenemos, Mario? Si aquí. <ríe> sí, porque cuando yo vine todavía no estaban esas esos motitos. Enseñarles acá cómo se mira, mira por fuera. ¡Ah, qué chido, ¿no? eh Un tour por el pueblo de Estrabacán. Ahí para cuando vengan, agarren una motito de esta. Ah, le sale económico: 10 pesos, Mario. Exacto. Y no pues, es nada para nadie. Y pues para, sirve para mucha gente que no puede caminar. Nombre es Samuel, Samuel, ¿no? aquí me conocen por Mateo. Ahí cuando vengan aquí busquen al Mateo para que les dé un tour. Sí, fíjense, está chido, la verdad. ¿Tienen mucho tiempo aquí trabajando en, esa, en este rollo? De he hecho soy el más viejo yo aquí. ¡Wow! Fíjate. Qué, qué bueno, Mario Qué chido Entonces ven, venimos con un experimentado exacto, exacto. aquí no nos vamos a accidentar O nos vamos a voltear en No, con precaución. fíjate sí, En este mes se cumple nueve años Nueve años oh, wow, wow, Qué chido La lluvia es cuando se pone bien chingón. En tiempo de lluvia se pone chido en, aquí en La caída de, de, de las lluvias De allá de las aguas que se estancan allá arriba Ajá. Pues hay arroyitos y todo Órale, oh, vale, vale, qué todo chido esa magana, pues. Sí, fíjate Nosotros hemos Porque venido vale. en las fiestas Que es en julio Nos han agarrado unas tormentas una El ay, granizo la dulce. grande granizo ay, Incluso, Paul les quiero comentar que hace cuánto Ajá, fue la granizada Tres años, me parece Cayó una granizada hace como tres años Pero parecían pelotas de béisbol Así las pelotonas y si sí, hubo mucho, muchos carros Mucho afectado Afectado, o sea De hecho, el seguro ni se los cubrió, Mari <ríe> Pero, pero de todos modo, como es desastre natural Hubo, hubo me casas me lo... que sus tejas las perforó, ¿verdad, Paul? Igual si hay unas imágenes ahí se las vamos a dejar Pues bueno, Paul, vamos a ahorita que nos siga el dron Aquí para que vean ustedes otra perspectiva de, ah, desde exacto. las alturas. De hecho, ahí nos pueden ver, Mario. Ahí vamos nosotros a darles un tour en una motito, Paul. <risa> <risa> que la neta se sacaron un 10 con este medio de transporte, sí, porque no, no contamina tanto el ambiente, este es ligero, es rápido y lo agarras en cualquier esquina, está padre, la verdad está chido. Si sí, sí ayuda mucho a las personas, pues a los que trabajamos, porque son más de 50 familias que se benefician con este. ¿Y, ¿Y cuántos carritos hay? ¿Cuántas motitas de estas hay en total? Ah, sí, hay alrededor de 60 motos. Pues es que es mejor, fíjate, que meter taxis, porque los taxis, como sea, pues te consumen más combustible, este, pues o sea, tienen ah, mucho... más espacio. Ahí, ajá. Hay lugares donde no pueden circular, porque ah, estas, como son motos, alcanzan a pasar por lugares donde no, no alcanzan a pasar los carros. Claro, exacto. Sí, de hecho, hay personas hay personas mayores de la tercera edad que ya tenían años sin salir de su casa. Wow. Y sí, pues, nosotros les prestamos el servicio y pues ya lo llevamos y lo traemos y, y pues ya salieron porque ya tenían. Hay personas que descubrimos que tenían hasta 8 años, 7 años, que no salían de sin su casa. Salir, wow, sí, exacto. Y pues ya llegamos pues a la plaza. Y ahí está, ahí está nuestra familia. Ahí ah, está. está ahí y está pues es la hora de pagarle. ¿Cuál fue tu nombre? De vuelta repítelo Samuel Michel Invítalos a que vengan aquí, aquí a esta vaca. aquí hay muchos lugares bonitos En tiempos de lluvia se recomienda aquí en los tiempos de julio Se pone muy bonito, muchas áreas verdes Hay mucho que ver aquí Exacto Y los mototaxis para cualquier transporte Que a cualquier lado que gusten aquí los llevamos ¿no? Exacto Muchas gracias Pero es un hombre de experiencia en mototaxis Ajá. Muchas gracias, ¿eh? nos vemos Aquí right, a ustedes Gracias Un mototaxi Ahorita vamos a hacer Mario algo que hacemos en todos los lugares, Ajá, porque en todo México hay Michoacán hasta en la orilla, más lejos del mundo hay Michoacán. Exactamente, Mario. Y miren, sí, son iguales todas las aguas. Exactamente, Mario y muy ricas. Aquí en México pues es muy común Encontrarlas en todo, en todo México, en Michoacán. Usted la va a encontrar en cualquier lado Y saben muy buenas la ah, verdad Hay que, tomar hay que probar A mí la que más me gusta Mario Es la de horchata de fresa la de México ya conocen la Michoacana Sí, ya de hecho conocen. Donde más las ubican Es enfrente de las plazas Como pueden ver Ahí está la plaza y pues obviamente te compras tu agua y disfrutas de exacto. estar un rato en la plaza Y mira, hasta maquinitas tienen Pero mira Paul, los mandaron las tortillas y se quedaron aquí en las maquinitas ¿Están jugando que te llaman? Eh? <ríe> todos, todos de niño hacemos no hacemos, nada, ah, te mandan exacto. las tortillas y te quedas en las maquinitas Hasta no. que no viene tu mamá con la chancla Ajá. y vámonos a la casa, ¿dónde están las tortillas? <ríe> ¿Cuál es la más buena? ¿Cuál me recomienda ¿La de, ¿La de frutas? frutas? Una de frutas. Ah, de frutas, pobre No, porque la muchacha no lo recomienda, Paula. Ah, no, exacto, Mario. Aquí vino acompañando a nuestra hermana Ángela. Primer viaje familiar después de tantos años que hacemos. Y grabando. Desde el día que venimos a comprar mi vestido de novia, ya no habíamos vendido eso hace uh, años. La primera reacción de Ángela fue: ¡Wow, ya cambió mucho y Y el moderno en la frase. ¿Y tú qué dices, Hugo? Está igual o muy bonito no? ¿A ¿Ah, qué sí cambió? Bastante. Las calles demasiado. Le de mandó las calles también. Hola. Hola. ¿Vienes de la escuela? Eh? Sí. ¿Te la pinteas o si sí estudiaste? No, sí, <risa> ¿Cómo te llamas? Subrisa. ¿Algún saludo que quieras mandar? <risa> ¿Eh? ¿A quién? Un saludo a alguien, a tu amigo, a tu hermana, a tu novio, a tu a la escuela. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo. Sí le puso a mi primo, que a lo mejor es un novio, ¿eh? No te creas, adiós. Ah, sí, ándale. Qué pena. pena. Y pues vamos, Paul, vamos a continuar. Ahorita nos encontramos en un mirador hacia la cruz de aquí de, de Clavocán de los Membrillos. Tío. Exacto, Paul. Vamos a ver si logramos subir. Pero rápido, Pau. No creo que logremos subir, Mario. ¿No? Yo pienso que mejor les vamos a dejar unas tomas de dron. Pero queremos enseñarles que aquí está el camino. Miren. Sí, queremos enseñar la escalera, ajá. cómo empieza. Y pues si está algo escondido, pero mira. Sí. Y aquí ya se empieza a ver hasta la carretera allá atrás. Ajá, exacto. Mira, wow. ya se empieza Vente a ver para acá. el pueblo, el rancho. Hay que subir más aquí y volamos el dron hacia arriba, rápido. Ajá. Ajá, para mostrarle. Porque yo nunca en mi vida había estado aquí en esta zona. No ni yo, Mario. En todos los años que habíamos venido, jamás habíamos subido. Y aquí empieza la número uno. Ay, Cansa sí cansado. Mario, es que yo pienso que aquí no es condición, sino que el clima te deshidrata. Mira, se ve más padre acá, ven lo más para que le enseñe cómo está. ¡Oh! ¿cuántas calculas? ¿Cuántas escaleras calculas? Okay, miren, allá está la. A ver, es. una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Son bastantes Te reto a que subamos corriendo No, no subo corriendo ¿No? Sí te quiero decir que no se ve tan difícil No, no se ve complicado Por eso te digo que subimos Hay que subir Hay que darle rápido Vamos a ir rápido Y le vamos a enseñar Porque pocas personas lo han hecho y han subido al mirador Hay que darle ¡Wow! Sí, sí se puede Espérate, no Despacio Despacio, Paul. ¡Sí, se puede! Sí, allá viene mi papá Está fácil, lo más que si sí son muchos escalones. No te va a escuchar. ¡Ay, verás si ¿Sí quieres subirlo. No, no dice no que quieres. no quieres, vamos. Hay que subir, si sí se puede. <risa> la verdad sí está <coughs> un poco difícil. <risa> Pero vale la pena ver aquí la la vista incluso ya se alcanza a ver la iglesia y, y no puedo hablar mucho porque ando cansado pero vamos a continuar bueno al parecer yo ya llegué nomás hay que esperar a que llegue paul allá viene allá abajo sinceramente tiene más escaleras que la cruz de allá de Vallarta insista algo pesadito, pero vale la pena la vista. Ah, ya casi llegas, Saúl. Ah, yeah. Ya casi lo logra, Si sí se puede, faltan 100 escaleras Déjale más. <risa> no, es que fíjense que si subo rápido, yo sí me desmayo ahí arriba y ni cómo me baje Mario cargando. ¿Lo no lograste? Mira, ya lograste. Ya es bien. el último escalón y nomás faltan estos. ¡Oh, no! Les vamos a dejar unas tomitas ahí chidas. Ajá, exacto. Pero, pero ya casi llegamos. Ya casi llegamos, Mario. Mire, sí. nada más. Sí, si están sanos, vengan aquí bacana hacer ejercicio. Es buen ejercicio. Pues miren, aquí es un lugar muy helado y vean cómo estoy sudando. Acá sí llegamos. ¡Oh! Llegamos. Llegamos a esta capillita que está aquí y fíjate qué padre wow. está. Wow. Wow, mira. Wow. ¡Qué Jamás me imaginé subir aquí, Mario, dijeras. Y sí, pues miren, vamos a ver la capilla que hay aquí adentro. ¡Ah! ¡Oh! Hace eco. Mira. ¡Wow! ¡Qué chido! Es lo que hay aquí adentro de esa capilla. Muchos le traen ofrenda aquí. Ajá, exacto. Por agradecimiento. Y sí, la verdad... Yeah. Chequen, ¡Miren, Mario! Nomás para enseñarles esta hermosa vista. ¡Qué vista nada más! Aquí se ve, mira. ¡Wow! Pues vamos a hacer una toma, Paul. ¡Vamos, Mario! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y pues bueno, Paul, misión cumplida. Ajá, lo exacto. logramos. Logramos objetivo. subir, Mario. Algo que no teníamos planeado, pero lo hicimos por todos ustedes, Mario, y también para conocer nosotros, es chido. Exacto. Y pues vayan a darle like, suscribirse, activen la campanita. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Facebook, que ya queremos llegar a 10.000. Solamente es darle like y seguir. Y también, Mario, recuerden seguirnos en Instagram. Ah, exactamente. Y Paul, aquí les vamos a dejar esta vista maravillosa. Ajá, y nosotros Slovakán. vamos a continuar a otro rumbo. Ajá. Espéranos en el próximo video. Y pues, bye, bye. Este ¡Vamos que les haya gustado!